¿Eh? Dígame, varón. relájese es verdad que venía así. No, usted ve, hago, hago sport, algo que sí, amerite pero el deporte. Tú estás en un proceso de dieta. No, no. Sí, sí, sí, se nota. No, se nota. no. Sí, sí, se nota. No. Dinero, dinero, dinero. No, para que consigue dinero, mejor aumento. ¿Usted no ve cómo está usted? No, no, no, yo estoy en shape. ¿Qué pasa? Pues yo, yo nada. No, yo estoy en shape. No, no, nada. Varón. Dígame. Mire. Eh, por cierto, darle los buenos días a las personas que nos miran también. Muy buenos días a esas personas que nos miran a través del canal América en los Estados Unidos. Ya nosotros aquí, pues gracias a ustedes que cada día más nos siguen extendiendo todas las informaciones de credibilidad que aquí ofrecemos para cada uno de ustedes. Usted hablando de la pelota, y entonces voy, voy a tener para poder tener un poco de interacción con usted, eh, al señor director, la información número 3 el cual yo le envié, para ahí tenemos la foto del presidente de la Liga, Vitelio Mejía, y estamos viendo en sus pantallas con el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, el nuevo ministro, que ya va a cumplir un mes en su cargo y hay que ver los avances que pueden estar. Ahí también estamos viendo a Alberto Rodríguez, que... Hermano. Eh, ha estado, eh, tiene un buen puesto, el cual eh, Luis Abinader le ha cedido. Y es también un, un, un conocedor del deporte. Entonces, eh, para completar o dar el desglose de dicha información, pues eh, en, en la reunión de ayer... Pues Vitelio Mejía Ortiz se reunió con Plutarco Arias con el objetivo de definir las bases de un posible acuerdo de colaboración entre ambas instituciones. En la reunión celebrada en la sede de la Liga, también participaron los viceministros de la Presidencia y de Planificación de Desarrollo de Salud Pública. Ahí estaba Alberto Rodríguez, estaba el doctor Edward Guzmán, respectivamente, además de Junior Novoa, que es el actual comisionado. Mi hermano, mío personal. Espero de Porque el trabajo del antiguo eh, comisionado de béisbol, yo nunca... No porque, eh, eh, eh, no es Junior, Rick, es eh, Rick Ricky Novoa. Nova. Yo nunca supe, era comisionado de béisbol, pero yo nunca supe lo que Ricky aportó al béisbol como comisionado. ¿Usted se recuerda de algo? Yo no me recuerdo de nada. No, lo que pasa es que el comisionado es una, una figura... Sí, pero que tiene, tiene un alto... Entonces es una botella. No, no queremos botella. No es botella. El comisionado, yo entiendo, tú, porque no, no manejo el tema, pero entiendo que es un fiscalizador y, y especie de un juez en caso de, de que haya algún conflicto eh, en lo que es la pelota, eh, la liga... Varón, yo intermedio. hasta he tuiteado a personas que ha hecho... ¿Que ¿Cuál que es la función hecho? de un comisionado? No, no, no, no es que cuál es la función, qué aporte el comisionado. Sí, pero espérate, pero espérate. Porque hay que saber qué aporte espérate, el comisionado. Espérate, vamos a buscar cuáles son las funciones del comisionado de, de, de béisbol. Pero aquí y, en República Dominicana. Aquí en República Dominicana. Vamos a ver cuáles son las funciones, entonces ver si él la hizo o no, porque para mí Ricky no pero, va a... no qué hizo porque aunque tú me digas la función pero hay cosas alternas a las funciones que no te corresponden a ti pero que tú haces qué aporte yo no recuerdo a sinceridad lo digo con toda sinceridad no recuerdo qué aporte hizo ricky novo pero como que... comisionado <risa> pero hijo mío hay que investigar roberto pero hay cosas que son muy sonoras por ejemplo como cronista deportivo Enrique no ha aportado muchísimo. Muchísimo, pero es como comisionado, sí, ahí es lo que hay, te hay digo. Hay que ver cuáles son las funciones para saber si o no aportó. Porque como yo puedo decir que eh, un pelotero aportó si yo no he visto eh, eh, eh, cuáles son sus funciones, hay que ver cuáles son las funciones de cada quien. Digo yo. Le estoy diciendo, no, no quisiera quizás introducirme, eh, no estoy diciendo nada de compuesto, aún así, es lo que yo no he escuchado ni he visto. Es en lo personal. Ahora, el que conozca de algo, sería bueno míralo de, de ya, que da, uno... Decir, eh, míralo aquí. Ok. Ok. Comision, ah, no. Comisionado de la Liga de Gallos. Eh, bueno, hasta, <risas> bueno, Union Arias Novoa. ¿De qué no Déjame ver. Ok. Comisionado de Béisbol. Míralo aquí. La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, en su entidad incorporada por el Estado Dominicano, que no tiene fines lucrativos, a lo largo de toda su historia, ha tenido como función primordial organizar y regular la gestión beisbolística profesional en el país caribeño. Esta entidad monta y celebra cada año el torneo de béisbol profesional de la República Dominicana, en el cual intervienen los equipos partido, ok. Eh, o sea... Su función es. Eso lo hace el presidente de la liga. En no, este caso, Vitellio No, no, Mellín. no. no. ¿Cómo, no? ¿Cómo, cómo? ¿Es que no. está hablando como entidad? Ya he hablado de los 50 partidos. Eso es lo que regula el torneo de la Lidón. No está hablando del comisionado. Aquí no se le dice comisionado, el presidente. Es presidente no, de la liga. Pero, no, pero. Espérate, espérate. El comisionado está altero. El comisionado alterno. de béisbol es. es eh, eh, según lo que estoy viendo aquí, que no, no tengo el dominio, pero estoy buscando ahora mismo la información. Es como la especie de. De, de intermedio entre la liga y el gobierno. Y tiene que velar de que eso se organice y es una entidad sin fines de lucro. para que usted se da cuenta siempre de una organización de la liga es el comisionado quien está presente o es del comisionado quien eh, perdón, es del presidente de la liga. Es que es una cosa es el presidente menciona... de la liga y otra cosa el comisionado. Pero es lo que, es lo que voy a, sí, a sí, nivel que de el, béisbol. El, el, el comisionado lo que entiendo es es especie de intermediario entre el gobierno y la liga. Aún así, para mí el punto es el siguiente. No. no he escuchado ni he visto ningún aporte que el antiguo eh, comisionado de béisbol de aquí en la República Dominicana haya hecho. Es, es solamente mi opinión personal. Quien conozca de algo pues sería bueno que uno Mira, dice sepa. aquí, dice aquí, a lo largo de su historia, ha tenido como función primordial organizar y regular la gestión beisbolística profesional en el país en República Dominicana. O sea, la, esta entidad monta y celebra cada año el torneo. O sea, es quien tiene que estar ahí para que todo lo que tenga que ver con, con la liga, que el presidente Viterio Mejía se lleve a cabo. ¿Tú ves? Ahora, yo le voy a decir algo para, para, para que usted vea lo, lo sencillo. Yo confío, no es santo de mi devoción, pero confío en Junior Novoa, que puede hacer un excelente trabajo por el conocimiento y los puestos que ha tenido a nivel internacional con equipos de grandes ligas dentro, de, dentro del área. Ahora bien, yo sé que con solo un año de Junior Novoa puede haber un antes y un después como comisionado aquí en la Liga Dominicana, aquí en la República Dominicana. Porque vuelvo y le digo, es decir, yo no sé nada. Ahora, le pregunto, ¿usted se recuerda de algo es, es sonoro de Ricky Noboa como comisionado? Pero que eh, Ricky Novoa... Realmente, no tiene, tiene que dar ningún aporte a la Liga. Claro, porque, es no lo que no tiene no, que, que, pero es, que velar y regularizar. No solamente a la Lidón. que se celebre la Liga, el, el torneo. Es que no solamente la Lidón, regula todo el béisbol, porque no te dice comisionado de la Lidón. Pero que la Lidón es la que tiene es, el béisbol. Es el principal el torneo, torneo del, de béisbol de la República Dominicana, claro. pero hay más torneos. Están los torneos AA que se efectúan. Ah, bueno. Está la liga de verano es que, es que, que se es, efectúa. Es, es que, espera, eres comisionado de, de la liga, o sea, que regula, pero no de todos los torneos. No, no, oh. no lo creo así. No. Aún así, hablando con Hay que eh, investigar bien el dato. Hay que investigar bien el dato. Yo le dije, yo he investigado sobre cosas, aportes, y nadie me ha podido responder. Uh -huh. Sé que debe de haber algo, pero hasta el bueno, momento los Bueno, los cronistas deportivos que conozcan que, que llamen. Conozca, que sí. llame, un Junior Matrillé que llama, que debe de conocer... En lo personal no conozco nada, no tengo culpa de eso, he preguntado... No, no, eh, espérate, espérate, da, eh, espérate. Yo te la puedo pasar de que tú, pero tú deberías de saber eso, tú eres Bueno, cronista. pero he investigado y nadie me ha querido responder, es decir, o sea, he no, preguntado, no, no, no. he no, preguntado espérate, y nadie excúsame, me ha querido excúsame, decir nada. Escúchame, escúchame, No, yo tengo el, el teléfono de Ricky, lo podemos llamar, eh, no sé si, si estaría disponible ahora. Es eh, más, lo voy a llamar, ven, porque yo no me gusta dejar la cosa... Eh, oh, ¿Podemos dar una entrevista? No, también, no, no, yo lo voy a llamar ahora. Pues, si lo coge, amén Ricky Novoa, <risa> Ricky Novoa, Fiallo. Vamos a ver, si lo coge me lo y, y le preguntamos ahora mismo, ¿cuál es la función del comisionado de béisbol? Sencil. Vamos a ver, ¿Sí? porque tú así, esto es un ¿Y cuál no, ha sido? no porque ¿Sí? nadie está diciendo. Vamos a ver si nada, coge el teléfono. Pero tú como cronista, real, realmente debería de saber cuál es la función del comisionado de béisbol no no, sea, no no está lo disponible lo voy a investigar y vamos a invitar no a Ricky está Novo. bueno se nos fue el tiempo de deporte En no Novo sí sí pero eh, ¿Usted al menos te quería una última información no no no eh, está bien con eso solamente decir de que eh, la liga eh, eh, Vitelio Mejía estuvo hablando con respecto ...a que va a traer un personal, una persona capacitada desde los Estados Unidos... ...que ha estado ligado con la MLB para lo que es el protocolo... Eh, ...ha dicho que habrá un protocolo muy fuerte para la prensa, los jugadores... ...y las personas que den vida dentro de los estadios... ...además de esto, eh, se estuvieron hablando sobre los... ...el, el hotel, o los hoteles donde los diferentes equipos cuando tengan que viajar... ...a otra ciudad se vayan a quedar, deben de estar pues totalmente eh, con el protocolo y que sea regido por la liga. Que se mencionó incluso que si aparece un hotel más barato, así en esa misma palabra, pues que no esté dentro de la organización con respecto a lo que estamos viviendo y dentro del protocolo, para así decirlo, pues no estará cumpliendo las normas correspondientes. Adelante, Roberto. Bueno, gracias Luis Reynoso. Por...